A Buenas tardes, Arracha león Muchas gracias, señor presidente. Señora ministra, me gustaría que me dijese qué valoración le merece a usted como ministra que entre sus deberes está el defender los derechos sanitarios, ampliarlos, que sea su Gobierno el que pide revocar una ley aprobada por la mayoría del Parlamento de mi tierra, de Navarra, una ley que amplía los derechos de sanidad a todas las personas y una ley que se hace bajo las competencias propias de Navarra y con sus propios recursos. Me va a permitir, señora ministra, que sea muy clara. Son ustedes, señora ministra, los que resquebrajan y rompen este país todos los días. Porque no tienen proyecto para España, porque solo tienen el proyecto de aguantar, apretar los dientes y aguantar, pase lo que pase. Y así ustedes, señora ministra tienen abierta una guerra contra la democracia, contra los que piensan diferente y tienen abierta una guerra contra la vida. Contra la democracia lo vemos todos los días en su lucha continua contra la soberanía de los parlamentos autonómicos y las decisiones que toman contra la vida por el recorte sistemático de los derechos y libertades de la ciudadanía de este país, por evitar la ampliación de estos derechos entre los que ustedes no se encuentran cuando les vemos defender sin ningún tipo de tapujo los planes de pensiones privados o la privatización de la sanidad. Ministra, ustedes cuando tienen mayoría absoluta gobiernan a base de decretos, de decretos de ley, ignorando por completo el Parlamento y pasando el rodillo como vimos en el decreto que nos ocupa hoy de sanidad. Y cuando no tienen la mayoría, lo que hacen. Es judicializar, abusar de las prerrogativas de los vetos e ignorar otra vez el Parlamento. Y, ministra, ya hemos visto estas semanas la imagen de vergüenza que hemos tenido que pasar frente a otros Estados europeos que tienen que recordarles algo básico de primero de democracia, y es que los problemas políticos se resuelven con política y no con extradiciones ni con tribunales. Ustedes creen que gobernar es imponer. Y eso solo lo hacen los gobiernos débiles, débiles y sin rumbo, que quieren apostillarse en el pasado y que no tienen un futuro que ofrecer. El pacto constitucional de nuestro país, el sistema de autonomías, es un sistema de equilibrios. Y quien rompe el equilibrio, rompe, impone y luego se echa las manos a la cabeza. Por eso, ustedes, cuando desde el gobierno central imponen a través de la llamada ley Montoro, la ley contra la autonomía municipal, imponen la asfixia, cuando llevan más de 59 vetos a leyes en nuestro país, cuando imponen que se puede vetar de facto todas las leyes autonómicas, como hemos visto, que no les gustan, la de Baleares contra el maltrato animal, cuando recurren y suspenden la de Corts Valencians destinada a evitar que el Senado, que esta Cámara, se convierta en un refugio de corruptos, cuando recurren al Parlamento de Cataluña por prohibir los desahucios, la Ley de Exclusión Social de Extremadura, la Ley de Toros de Baleares, la Ley de Andalucía de 35 horas, la de Navarra de Sanidad, como vemos hoy. ¿Y todo esto por qué? Pues una sencilla razón. Ustedes son incapaces de sentarse a hablar con los gobiernos autonómicos, porque son obtusos para comprender la plurinacionalidad de nuestro país, porque su idea de patria su idea de patria, no contempla la defensa de los derechos de nuestra gente. Pero el principal problema es que, ante su falta de rumbo, no soporta que haya gobiernos que les estén demostrando que se puede gobernar mejor, que son capaces de garantizar los derechos sociales y la sanidad pública frente a su injustificado recorte. Hoy nos ocupa Navarra y las le leyes recurridas a Navarra son varias. En nuestra comunidad foral les recuerdo que ustedes solo tienen un 4% de representación en el Parlamento. ¿Es casualidad? Pues no, no le creo. Y al ritmo que llevan no hace falta ser muy audaz para saber que, que no se les augura buen futuro. Navarra es un ejemplo de convivencia, es un ejemplo de un Gobierno de cambio construido entre fuerzas muy diferentes, entre fuerzas que han encontrado un lugar común en base a un acuerdo programático que ha dado estabilidad y progreso a la comunidad, una comunidad que sabe valorar la pluralidad, que sabe enorgullecerse de ella y encontrar la forma de avanzar conjuntamente en un proyecto común. En Navarra, el Gobierno y el programa sustentado por el Cuatripartito del Cambio ha conseguido a través de una reforma fiscal muchos avances sociales, rebajar precios de alquiler de vivienda protegida en un 18%, aumentar el presupuesto en un 54% en renta garantizada, incrementar la deducción fiscal en las pensiones de viudedad, aumentar las pensiones contributivas, muchas medidas que hoy no nos dan tiempo a detallar. Queda mucho por hacer, pero vamos en camino. Y cuando Navarra aprueba una ley para recuperar la sanidad universal bajo su autonomía, se topa contra sus guerras abiertas, sus guerras abiertas contra la democracia y contra la vida. señorías. El Real Decreto 16-2012, un Real Decreto que su Gobierno implantó por la vía de urgencia y supuestamente de forma provisional. Ya robaba competencias históricas y ahí intervinieron ustedes en competencias de Navarra, en temas de, de sanidad. Y este Real Decreto, lejos de ser una vía de urgencia provisional, ha resultado ser un cambio de modelo estructural para quedarse. De un sistema público, gratuito y universal hemos pasado a un nuevo modelo. De aseguramiento de lo injusto que pivota sobre la exclusión de determinados colectivos sociales, los más vulnerables. Medida, señora ministra, medida que se ha cobrado vidas. Que se ha cobrado vidas con nombres y apellidos, como el de Alfa Pam, que moría de tuberculosis después de que se negase a atenderle, o Soledad Torrico, o Yenet Beltrán. Y con este decreto su gobierno estableció un día oscuro en el que se crearon dos categorías de personas en nuestro país. Ciudadanas con derechos y ciudadanas sin derechos. Las que pueden ejercer el derecho a la salud y las que quedan totalmente desprotegidas una exclusión que ha sido denunciada por numerosos colectivos sociales, las comunidades autónomas, las mareas blancas, el Consejo de Europa incluso el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Señora ministra, deje la ideología y el partidismo aparte. Estamos hablando, estamos hablando de derechos fundamentales de todas las personas, un modelo sanitario de nuestro país que puso a España en un lugar de referencia internacional como el que merece. Pero hablamos también hablamos también en cómo esta exclusión, no detectando ni tratando enfermedades a tiempo, no evitando su proliferación, con esta exclusión pone además en riesgo la seguridad de nuestro sistema de salud pública, como ya han denunciado profesionales y organismos sanitarios. Varias comunidades autónomas tomaron sus propias medidas, País Vasco, Unidad Valenciana, Extremadura, Navarra… Pero a ustedes es que no les gusta ni el ejercicio de autogobierno ni blindar los derechos básicos. Y, sobre todo, es imposible asumir que otra Administración que no fuera la suya pudiera mejorar el nivel de vida de la gente. Nuestra ley en Navarra, con un único artículo, dice que todas las personas con residencia en Navarra tienen derecho de forma gratuita a la asistencia sanitaria primaria o especializada, prestada por el sistema sanitario público de la comunidad con cargo a presupuestos generales de Navarra, cualquiera que sea su edad, nacionalidad o situación legal o administrativa. Y nos podríamos preguntar, claro, ¿la recurren? Porque el Gobierno central tendrá previsto en los presupuestos generales del Estado medidas para que todos podamos formar parte de este sistema sanitario. Y en un primer análisis de los presupuestos nos encontramos con que tenemos 350 millones de euros menos de lo presupuestado en 2009, un 7,6 menos, con lo que podemos asegurar que la sanidad no ha superado la crisis o, desde luego, no es una prioridad de su Gobierno. Y es que ustedes, señoría, están empeñados en no gobernar para las mayorías ni dejar gobernar. Están empeñados en igualar por abajo, en seguir recortando por abajo para dárselo a unos pocos por arriba y haciendo creer que no se puede hacer de otra manera. Pues sí, señorías, se puede hacer de otra manera y en Navarra lo vamos a hacer. El pasado 6 de abril, en sesión extraordinaria del Gobierno, se llegó a un acuerdo por el que se simirá, por razones sociales, a las personas excluidas del sistema sanitario, porque reconoce la situación de especial vulnerabilidad, el riesgo vital y la desigualdad que tiene los efectos indeseables en la salud global y en la cohesión social también. En Navarra lo haremos, pero también le digo que vamos a seguir trabajando para que esto sea posible no solo en Navarra, donde ya hay un Gobierno de cambio, sino porque se derrogue el Real Decreto 16 2012 y haya salud universal en todo nuestro país, un derecho básico en nuestro país y en todos y cada uno de los municipios y pueblos, porque se retiren todos los recursos contra las leyes forales aprobadas por el Parlamento de Navarra, porque se deje de utilizar el Tribunal Constitucional para inhabilitar el legítimo ejercicio legislador del Parlamento de Navarra. Y, para terminar, señora ministra. Le invito, le invito a que se reúna con el personal sanitario y el Gobierno de Navarra para que le cuenten cómo se hace posible la sanidad universal y que en lugar de los derechos voy acabando, presidente, que en lugar de recortar los derechos forzando un Tribunal Constitucional, es mejor acordar con los Gobiernos que ya hacen la forma de trabajo diferente y ampliar esos derechos a la totalidad de nuestro país. Muchas gracias.